1.476 amanece una nueva era para Italia Arte, cultura y ciencia florecen bajo la tutela de mentes iluminadas como probablemente nos recordará la historia. Pero entre las sombras, lejos del oro y de la sabiduría, se oculta otra verdad. Esos son los valores que guían mi espada. Esta verdad está escrita con sangre en las sombras entre las que has hecho. A mi y al igual que todos mis antepasados, soy un asesino. Los detuve antes de que salieran de Florencia. Por desgracia, excelencia, el cuarto hombre escapó. Dime, ¿qué has oído, Giovanni? Rumores. Sobre un suceso que provocará un cambio en el poder. El hombre que has capturado... ¿Ha hablado ya? Nos contará todo lo que sabe. Campanas doble por tu décima y última Ezio aprende rápido. Me recuerda a ti. Ezio, no lo olvides. Tienes que adelantarte. No esperes a que tu rival mueva ficha. Y sorpréndele. ¿Cómo está, padre? Mejor cuando os veo. Sí. Ya sé, en mi próxima batalla. un hombre te estará esperando allí. No nos falles. Mi faccio felicia. ¿Qué señores? ¡Habla! Pongo oh, a Dios por testigo que te cortaré el cuello. Mi vida no te pertenece. Mis secretos morirán conmigo. Te veré en el infierno. algo en Venecia? He interceptado esta carta. Fijaos, Excelencia. Porta el sello de los Barbarigo. Nunca me sellos. de ellos. Gonzalo Mieres. Está en clave. Tardaremos horas en desentrañar sus secretos. Te avisaré cuando esté terminada. Ve a descansar. Padre Macei. La clave, buen trabajo. Sabía que no me fallaría, padre Maffei. Vaya por Giovanni, dígale que en breve tendrá que viajar. Yo despertaré a Lorenzo y padre. Recuerde, nos debe su silencio. Los secretos que nacen aquí, mueren aquí. Nadie debe saber el contenido de esta carta. Capisci. Bien, puedes. Ratar? Lo haré Dígame, padre ¿Cómo es que un banquero debe viajar en plena noche? <risa> El trabajo me llama, hijo Déjeme ir con usted No ¿Por qué no? Quiero que ayudes a tu hermano Y que cuides de la familia Quiero ayudarle, padre. Me ayudas más de lo que te imaginas, señor Más de lo que te imaginas. Como hemos roto el sello de la carta original. He tenido que hacer una copia exacta. El padre Raimondi está terminándola en estos momentos. ¿Por qué? No hemos logrado descifrarla. La única forma de desentrañar los misterios de esta carta y averiguar quién planeó el asesinato de Esforza, es entregarla y ver a dónde nos lleva. Excelencia, yo sé exactamente en qué punto de Roma querían los barbarigos que se entregara la carta. Puedo ir yo. Padre Macei está lista. Roma es una ciudad peligrosa, querido Giovanni. Seguro que quieres realizar esta misión sin ninguna ayuda. Sí, por la seguridad de Florencia y el honor de los Medici. Que así sea. Ve, encuentra el agujero donde se esconden esas serpientes y no tengas piedad. Borgia se ha convertido en mensajero. Cuando es necesario, santidad. La muerte del duque de Milán cambia muchas cosas. ¿Eso crees? Las alianzas del hombre son frágiles. Hasta las ciudades pueden cambiar de manos, como el dinero. Pero mientras Dios esté con nosotros... Amén. Amén. Me cuentan que... Lorenzo de Medici no muestra mucho respeto por nuestra posición. Eso es cierto. Pero podéis obligarles a obedeceros. Ahora Florencia es débil y deberíamos aprovecharnos de ello. Con vuestra ayuda no es parte de mi cometido consentir la muerte de nadie. Pero me preocupa el bien general de la República de Florencia. Por tanto, estoy dispuesto a ofrecer mi apoyo espiritual. Y... Mi ayuda militar para asegurar que se mantiene el orden. Preserva el orden de la santa sede, Rodrigo. Podéis confiar en mi santidad. de entrar. Habéis debido verle. ¿Dónde ha ido? Esto ha estado muy tranquilo hoy. No he visto a ningún hombre más que a vos. Iba con capucha y lucía ropa negra. ¿No puedo ayudaros? Tal vez Dios pueda. Rezar y hallaréis la respuesta. no bastará, asesino. Ahora todo depende de ti. Tienes unas habilidades únicas. Giovanni. Así te llamas, ¿verdad? Unas habilidades que me encantaría tener en mi bando. ¿Y qué bando es ese? El bando que va a ganar una guerra que ni siquiera sabes que ha empezado. El mundo está cambiando bajo tus pies, Giovanni. Únete a nosotros. Vivirás para verlo. Borgia. Yo también sé tu nombre. Y también sé cómo va a acabar esto. Con tu fantasía arruinada y la daga de un asesino en tu cuello. Eso ya se verá. Es todo vuestro. ¡Alde! ¡Dijer! Si te perfora el corazón. No has pronunciado palabra desde que has vuelto. La seguridad de los Medici, la suerte de sus aliados y... ¡Padre! ¡Padre! El padre Mafei está aquí. Quiere que vaya con él inmediatamente. No ha venido solo. Está acompañado por hombres armados. Calma, hijo mío. ¿Por qué iba Lorenzo de Medici a mandar unos guardias a por ti? No, no lo sé. Sé que ya me he ido, dame tiempo. Cérdico, confío en ti. Eres el mayor. He dicho que mi padre no está aquí. ¡Fegaos! Y no volváis a dudar de la palabra de un auditor. Salid de mi casa. Maldito asesino, Su investigación pone en peligro nuestro plan. No os preocupéis, yo me encargaré de Giovanni. Ya tengo algo planeado. Y entonces, nada se interpondrá en nuestro camino. Somos los habitores de Florencia. Somos los asesinos.